Hola mi gente de Cerno Champiñón ¿Cómo le van? Espero que estén muy bien Para Para este video voy a hacer eh, Un tour De los tres datos históricos Que Que tú no sabías eh, De lo que pasó en el, En la historia O sea lo, lo, De lo que pasó a, a lo largo de la historia de la humanidad Que que gracias a eso, pasaron a la historia y que mucha gente lo recuerda. Pero antes, o sea, antes de empezar con esto, me gustaría que se suscribieran a mi canal, comentaran y que me dieran un buen like. Porque si veo que hay mucho apoyo, por pues decirlo así, subir más contenido de, de curiosidades. Y también, otra cosa, es que también quiero que me sigan en mis redes sociales como Instagram y, y Twitter. Ya es que estaré saludando ahí. Sin más, comencemos. Número uno: eh, eh, para esta primera data, de, debo que decir algo ya que hace muchísimo tiempo, o sea, mucho antes que existieran los carros, antes que existieran la televisión, el radio, lo que sea, o sea, mucho antes, digamos que antes de Cristo, ¿entiendes? Antes que naciera Jesucristo, a ver, porque ustedes sabían que, que en esa época en, la, en el mundo antiguo, a los científicos no se les llamaba a esas personas que saben de ciencia como matemática, lenguaje eh, fi, sino el que también sabía de biología y todo eso antes lo llamaban filósofo filósofa, o sea la... o sea, yo, yo sé... que me dirán que... Eh, que eso es una materia diferente, eso lo sé pero lo que te estoy de decir es que antes eh, eh, en, el, en la antigüedad antes de ya, a los individuos antes se les llamaba eh, filósofos porque sabían de todo ya sea matemática y, ah, biología eh, también sabían eh, de física y bueno, básicamente sabían de variedad de cosas ¿entienden? como como un ejemplo, Aristóteles, que, que él, que esa persona, que esa persona es un filósofo griego que ha pasado a la historia. Pero eso sí, eh, eso fue hace muchísimo tiempo, porque como fue pasando los siglos, ahí fue cambiando un poco las cosas. Hasta, hasta la edad moderna. Pues de ahí ya se cambiaron las cosas. Ya no se les llamaba eh, filósofos, sino que ya habían cambiado ese significado a otro. Ahora se les llama científicos actualmente. Bueno, eso es lo que iba a, de, a lo que trato de decir porque eso fue antes que se llamaba así pero ya no porque ya lo llaman de otra forma, ¿entienden? bueno, sin más sigamos con el otro top Número 2 usted, es para el segundo top debo que requerir una cosa porque porque hay, porque como el idioma universal actualmente es el inglés, verdad, pero ustedes saben que, que en la antigüedad, o sea, en la edad media, o sea, cuando antes de que, mucho antes de que había el descubrimiento de América y la guerra y todo eso, ¿y? antes había, en esa época, no había eh, coches, que andaba con gasolina y todo eso. Pero ese no es el caso. Eh, el caso es que, es que. en la antigüedad. El idioma. Ah, universal era el griego. ¿Por qué? Porque, porque ahí no se reconocía Otros idiomas. Porque ahí es que. Si no hay, ha conocido. El inglés. O el, o el Egipto. ¿Entienden? Pero. El griego solo fue algo universal hasta llegar al siglo XV, que eso cambió. Porque como pasaron el tiempo, básicamente fue cambiando de idioma. Antes primero fue el griego, luego que, que pasó el tiempo fue el latín que ahora se hablaba en esa época. Pero eso tampoco no duró. Bueno, sí duró mucho tiempo. Pero después de eso, después que haya mucho conflicto en el mundo, como la guerra, la conquista y todo eso, antes, ahora, desde que se fundó el OTAN y la ONU, -E, ahí fue cambiando las cosas. Ya, a, hasta, hasta la actualidad, que ahora es el inglés, que es el idioma más hablado en el mundo, que es lo más importante. Pero eso no es todo. También, eh, eh, también eso, ah, habrá, ya que en ese idioma es importante ya que hace parte de nuestra vida cotidiana porque si no fuera por los idiomas no no habría, bueno, no sé qué decir, pero no habría que hacer porque si el idioma no hubiéramos comunicado de manera social porque hay, es como el español, el árabe el latín, el griego, bueno, básicamente hay una, una gran cantidad de idiomas, pero el idioma, sino que hay un top de los idiomas más hablados del mundo. Por ejemplo, el árabe está en el quinto lugar de los, a nivel mundial de los más hablados. El cuarto está como el mandarín. Algo así. El, el segundo creo que es. El español. Pero si ustedes quieren hacer. Que yo haga un top. De, de los idiomas más hablados del mundo. Déjamelo saber. En en los comentarios. O sea, por pues decirlo. Para, para que ustedes estén actualizado bueno, sin más seguimos con el otro top número 3 ustedes saben que, bueno, no es que eso si lo saben, pero todos conocemos sobre el, el científico Isaac Newton que fue un físico y matemático que pasó a la historia por el descubrimiento de la ley de la, de la de la Ley de la Física y que, que puso a la historia el llamado Leyes New", de Newton, ahí el nombre, pero ustedes sabían que, que él mismo escribió un libro de tres volúmenes en el siglo XVII, siendo específico en, en 1687 llamado, que se llama Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, ya que en eso él escribió eso y luego en ese tiempo lo publicó 20 años después, que eso explica sobre las leyes gravitacionales, al movimiento de los planetas y, el, y la fuerza que mantiene unido al universo. Eh, entonces, es básicamente sorprendente lo que de lo lejos que ha sido la humanidad durante estos años. O bueno, mejor dicho, estos últimos siglos que hubo. Porque cada día se descubre más, eh, se descubre una variedad de cosas, tanto a nivel... Eh, mundial como a nivel universal porque en nuestro planeta se descubre una variedad de cosas pero también existe en nuestro planeta que se descubre nuevas formas como armas biológicas se crean teorías entre una variedad de cosas es por eso digo que, que, que la humanidad ha llegado muy, pero muy lejos, ya que, ya que ahora hemos avanzado tanto, que, que, estamos inventando nueva tecnología nuevos inventos, entre unas varias cosas, bueno, en fin, aquí se acaba el video, pero no se preocupen, ya que, ya que si ustedes no se han suscrito, los invito a que lo hagan, ya que es totalmente gratis y, y también que me dejen un buen like. Si el video les gustó, eh, me, deja, eh, me lo dejan saber. Y también, eh, también me gustaría que ustedes me siguieran en mis redes sociales. Bueno, pero sin más, antes de, de que se vayan, me gustaría saludar a Yohairo. Eh, a Daniel Ginacio Fuentes. Eh, también a Oray Molata, que así se dice. Y también a Excalibur. Muchas gracias por, por, por haberme seguido en, en, en mi Instagram. Y nos vemos hasta la próxima, mi